En torno a las protestas pacíficas que están realizando estudiantes del Liceo Recilia Pepín, exigiendo se asigne un médico, así como medicamentos en el dispensario del centro de estudios. La directora del plantel le explicó, han gestionado el cumplimiento de estas demandas. So you're really proud of that. Dijo, ahora corresponde al distrito educativo gestionar las soluciones. <muchas> En varios días de esta semana, los alumnos han salido a la Avenida Libertad a jugar pilotas y otros juegos recreativos, exigiendo sean escuchados sus reclamos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.